Hola que tal amigos, hoy les voy a enseñar a hacer esta decoración que hice con una botella plástica. Además les va a servir para que armen una anchetica para el Día de la Madre. La pueden hacer así también con dos bombitas. Me parece que es un obsequio muy bonito. La pueden regalar también con florecitas y chocolatina. Acá le coloqué a este bolas de cristal. Y como les dije, les va a servir como decoración así con las rosas este otro ramito o con un solo ramito ahora vamos con la lista de materiales vas a tomar la botella y le vas a quitar esta parte ahora voy a utilizar una bola de copor, es una número 6 pero pueden utilizar el número que deseen voy a cortar esta parte porque esta sería la base y voy a pulir con una lima también lo pueden hacer con papel de lija. solo que a mí me parece más fácil hacerlo con la lima bueno, miren que ya se sostiene ahora va a colocar acá la botella para cortar esta parte porque aquí dentro va metida esa parte de la botella cortamos bien sin irnos a cortar con mucho cuidado vamos a hacer bien el huequito acá ya la tengo lista, con la plancha voy a quitar este filo para que quede así, miren que aquí se ve muy bien, tendría que colocarse así hasta adentro, voy a colocar la tapa, cuando vayan a poner la tapa lavan muy bien porque dentro van a ir unos dulces, voy a aplicar silicona líquida para pegar. Igualmente voy a aplicar un poco en la bolita para que quede bien pegadito y metemos dentro esta parte. Ahora voy a utilizar estas piedritas brillantes que son calcomanías de diamantes de fantasía. Las compré en Dollar City por solo 3 mil pesos. Voy a aplicar silicona líquida, aunque tienen la peguita, pero es para que queden ya tienen la peguita para que queden bien pegaditas. Y empezamos a pegar así. Vamos a decorar toda la bolita, inclusive esta parte. Nos quedaría así, como queda de bonito. Me pareció hermoso. Ahora voy a aplicar silicona líquida porque también vamos a decorar esta parte. Me parece que se ve mucho mejor decorada. Y vamos a pegar las mismas piedritas brillantes, pueden utilizar las que deseen, acá le pegué otras, pegué dos filitas. Voy a utilizar más melos, esto es para dar un regalito como así, como al instante, porque eh, estoy eh, colocando más melos dentro sin empaque, así. Amigos, quiero recomendarles este video que es hermoso también para regalar a mamá el link del video se los dejo en la descripción sigamos con el paso a paso esta idea me gusta mucho ya que sirve como decoración para que empaques detalles, pequeños regalos, dulces o chocolates puedes empacarlo también con papel celofán transparente amarrar y ponerle un moño como les dije porque tiene más melitos voy a utilizar fomi. con este palito voy a, a dibujar un corazón y lo vamos a cortar así vamos a cortar otro más grandecito y vamos a utilizar un palito de brochete palillo voy a aplicar silicona líquida y pegamos acá vamos a hacer una paleta con fotos vamos a utilizar foticos que van a utilizar así que tengan con la mamá voy a utilizar una cintica este es un rasgador que se consigue en los almacenes de adorno donde venden botones cintas vamos a rasgar así voy a aplicar silicona líquida esto sería para decorar es opcional pueden decorar como quieran con flores inclusive vamos a poner unas florecitas más adelante y vamos a pegar así con cinta voy a enroscar con la tijera para que se vea más bonito así Ahora voy a utilizar dos partes de cinta de 12 centímetros. Vamos a hacer unas sombrillitas que hice un video de estos hace años. Los primeros videos míos. Vamos a cortar otras dos más pequeñas. Vamos a tomar esta con el rasgador. Por estos dientecitos vamos a dejar acá más o menos centímetro y medio y rasgamos. Cuando la cinta está así como derechita la, la podemos enroscar así como les mostré. Pegamos el palito con cinta. Y ahora vamos a tomar la cinta así vamos a dar vuelta como les digo este paso a paso lo hice en otro video que se les voy a dejar el link les voy a dejar el link en la descripción vamos a pegar así tomamos la otra así así se debe colocar la cinta pegamos y volvemos a enrollar así Y volvemos a sujetar o a pegar con la cinta adhesiva. Voy a pegarle otra para que quede más finita, no se salga. Y nos quedaría así la sombrillita. Pueden copiar un mensajito para la mamá. Voy a pegarle un palillito, aunque vamos a armar una otra hencheta, con este mensaje sin palillo ahora vamos a hacer el moño utilicé 90 centímetros vamos a tomar los cuatro dedos y vamos a enrollar así. así amigos esta cinta debe quedar por encima de esta como están viendo para poder doblar en la mitad vamos a cortar así con la tijera como en pico igual en este lado vamos a tomar otra cinta y vamos a cortar una más delgadita, esta cinta papel es muy fácil de manejar, vamos a tomar entonces así de las dos puntas y doblamos así en la mitad, vamos a amarrar bien Hacemos nudito otra vez. Vamos a hacer dos piquetes al lado y lado del moño y vamos a empezar a sacarlo. A medida que lo sacamos, lo vamos organizando para darle formita al moñito y nos quede mucho mejor. así. Estas tiritas las vamos a enroscar con la tijera. Ahora utilicé dos perlas y corté dos florecitas en foamy, en goma eva, y vamos a pegar así, para decorar esta paleta. Bueno, vamos a armar la primera anchetica o canastica, vamos a pegar, voy a utilizar una bombita que le hice una carita feliz, la vamos a pegar así la pegamos con cinta adhesiva podemos colocarle tres cintas para que quede finita me parece que está, pues se ve muy linda la bombita así con esa carita colocamos la paleta ahora este feliz día, le quité el palillo y lo voy a pegar así pegamos el moño, lo que hice fue pegar una cinta es para que se pegue mejor en la botella y vamos a pegarle cintas así no le pegan silicona caliente porque como les digo este va a servir de una decoración entonces no hay necesidad de pegarlo con, cinta, eh, perdón, con silicona caliente y colocamos las sombrillitas. Me parece que es un detalle muy bonito para regalar ahora el día de la madre. También lo puedes hacer así pegando dos bombitas. En el medio de esas dos bombitas hay que poner cinta para que se peguen. Pegamos el moñito, la paleta Acá feliz día mamá le coloqué el palito y nos quedaría así este detalle mire que queda hermoso ahora vamos a armar el detalle con rosas y chocolatinas vamos a utilizar estas rositas que compré en dollar city lo mismo este ramito estas son bolos de cristal la paleta limonito y las dos chocolatinas que les pegué en la parte de atrás dos palillos entonces vamos a tomar las flores las ponemos así voy a colocar las bolas de cristal para que se sostenga pegamos el moño las dos chocolatinas y la paleta con las fotos no les parece hermoso a mí me encantó este como les dije eh, sirve de decoración dejan las, las florecitas ya cuando se coman la chocolatina y le pueden colocar también un solo ramito bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que el detalle les haya gustado a mí personalmente me encantó manito arriba y no olvides compartir el video con tus amigos